Hola, buscadores. Me acaban de hacer una pregunta muy interesante, porque además induce bastante error debido a, a la descripción que se suele hacer. La pregunta dice: ¿Por qué todos tratan o describen al ego como enemigo, como una cosa a batir? Si nuestra personalidad es la que el alma escogió y formó por alguna razón, ¿no? ¿Por qué es un enemigo? Entonces, digamos que. Debería aclarar eso. voy ah, bueno, a ver. En primer lugar, no es, no es tanto que la personalidad haya sido escogida por el alma, que sí, es cierto, ¿vale? Sino que es el resultado de todas las interacciones de diferentes vidas. Debido a que he pasado por un montón de vidas, he aprendido una serie de cosas... Y eso es lo que conforma mi personalidad actual, o sea, toda la suma de mis experiencias más el toque del alma que quiere um, aprender, aprender algo, que aprenda algo añadido a lo que yo ya debería aprender por mi, propia, por mi propio karma, etc. Por lo tanto, no es exactamente que el alma haya ha decidido todo lo que tenemos o lo que somos, pero bueno, uh, vemos por supuesto que sí, el ego es un constructo mental, es algo creado por uno mismo, por la parte mental de uno mismo, con la que nos identificamos. ¿Mm? Yo soy ese, yo soy así. Vale. Y esto cada vez se hace más fuerte, más grande, con las diferentes vidas, con el diferente trabajo personal, y llega un momento en que se convierte en un ego, en un verdadero yo. Ego, en realidad, es en latín yo. Vale. Lo que ocurre es que no es todo yo, todo lo que yo soy no es el ego. El ego es una parte con la que yo creo, que me, o sea, yo me identifico, yo creo que soy eso. Y como tal, le doy poder a ese constructo, a ese egregora, bueno, dale el nombre que quieras. Es como si tuviéramos una sub personalidad o una personalidad que va por libre y que eh, digamos tiene poder sobre el resto de nuestra personalidad. Tiene poder porque nosotros le damos poder. Vale. Lógicamente, visto así, podéis entender fácilmente por qué se dice que hay que batirlo, ¿no? Pero no se trata de batirlo, sino se trata de dominarlo. Uh, a veces se dice mata el ego, tienes que matar el ego, deshacer el ego... Eso es, es falso, no hace falta deshacerlo, porque el ego es una herramienta preciosa para el desarrollo personal y para el avance espiritual. Sería como el que es capaz de tener energía para tirar adelante y defenderse de los posibles peligros que haya en el camino. Necesitamos una personalidad fuerte si queremos seguir avanzando en el camino espiritual. Esa idea del Jesús que pone la otra la mejilla, de que es el suave, el amoroso y que se deja hacer lo que sea, eso es falso. Ni ha sido nunca verdad, ni tiene nada que ver con el camino espiritual. La debilidad de carácter, no estoy hablando de que ahora el otro se ponga puñetazos, ¿eh? no estoy diciendo eso, pero quiero decir que la debilidad de carácter es un fallo. Es un fallo importantísimo en el camino espiritual. Uno tiene que ir desarrollando su carácter, entre otras cosas, porque el carácter tiene que ver con la voluntad. No se puede hollar el camino espiritual si no tienes voluntad, fuerza de voluntad. Porque si no, empezará cualquier cosa a ser ay, un poco difícil o más difícil. Uy, yo no puedo, yo lo dejo, me cansa demasiado. Y lo dejamos. Eso es así. Necesitamos fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad no se encuentra en las emociones, se encuentra en la mente y más allá de la mente, pero vamos, en la mente se la podemos encontrar y ese, esa capacidad de voluntad para continuar haciendo lo que he decidido hacer es súper necesaria. Cuando estamos en el camino común, el camino que sigue la humanidad normalmente, da igual. Se te puede permitir, te puedes permitir y lo hace la gente, dejar las cosas, da igual, yo tengo ese defecto, bueno, vale, ya, ya lo arreglaré, si sí, sí eso, por ejemplo, si yo soy malo, un asesino, da igual, uh, o, o menos malo, ¿no?, cualquier cosa que no sea correcta desde el punto de vista espiritual, no tienes por qué arreglarlo, ¿para qué?, mientras no te dará pena? da igual, ¿verdad?, no hay una formación del carácter. A medida que entras en el camino de crecimiento personal, hay una formación del carácter con orientación personal para uno mismo, egoístamente. Claro, pero es normal, correcto y necesario para que empieces a ser una personalidad eficiente. Una personalidad que no se ha desarrollado y que no es fuerte, no es eficiente. No puede conseguir sus objetivos. Por mucho que quiera. Hay gente que se pregunta, ay, es que claro, no consigo nada en la vida. Y tú ves que no tienen nada de personalidad, que se deja llevar por la moda, por lo que dice un político, por lo que dicen sus parientes, los amigos, su pareja da igual. No tiene un criterio propio y una voluntad de continuar con lo que él considera correcto. Eso es formar la personalidad y es necesario. Necesario, solo, aunque fuera solo, para tener éxito en este mundo para funcionar bien en este mundo, el mundo material, ¿eh? físico-material. Cuando traspasas ya la etapa del crecimiento personal, es porque estás con una personalidad clara, no he dicho perfecta, he dicho clara, ¿vale? una persona fuerte, clara, y a partir de ahí puedes enfrentarte a los problemas que pueden haber y hay en el camino espiritual. El camino espiritual tiene problemas, tiene dificultades sobre todo, y muchas tienen que ver con que necesitas afirmar lo que nosotros llamamos el primer rayo, la fuerza de voluntad. Si no la usas, nunca llegarás a la cima, porque es como escalar una montaña. El camino espiritual es escalar una montaña, es el camino de Capricornio, no de la cabra que sube al, que sube al monte. Entonces necesitamos una personalidad muy fuerte. Y en ese proceso de crear una personalidad fuerte es como se forma el ego. Por lo tanto, el ego es necesario, no es malo, es necesario que se desarrolle y muy fuerte. Cuanto más fuerte, mejor. Ahora bien, también es cierto que a partir de un nivel, esa herramienta se convierte en un obstáculo. La, el ego es una herramienta necesaria para ir avanzando, pero llega un momento en que el ego, como solo mira para sí mismo, es egoísta, lógicamente, pues frena la posibilidad de avanzar buscando lo mejor para los demás, en lugar de buscar lo mejor para ti. Cuando ocurre eso es cuando se entra en la lucha, que muchos entienden como lucha espiritual, y que hay que dominar al ego, que hay que batir, como decía la pregunta, al ego, y que hay escritos en donde te hablan de que hay que matar al ego, al igual que matar al deseo, etcétera. No, no hay que matarlo. Hay que alimentarlo, pero dominarlo, que es diferente. No es lo mismo matar o hacer daño o pasar del, <risa> del ego que dominarlo. Tú tienes un ego, ¿vale? Has desarrollado un ego que es muy fuerte, pues perfecto, pero ahora tiene que subordinarse al alma. Eso es lo difícil, eso es la parte difícil del mundo espiritual. Y ahí lo que interviene necesario es, aparte de la voluntad, el desapego. Porque el ego lo que tiene es un gran apego a lo que ha ido aprendiendo a lo largo de las anteriores vidas. Y de esta, ¿vale? El ego tiene apego a sus emociones, a lo que siente, a lo que desea, tiene apego a su mente, tiene apego a su cuerpo físico, tiene apego, es el ego. De hecho, ego incluso forma parte de la palabra, ¿no? El ego. Pues, y eso te frena para el camino espiritual. Tienes que dominarlo, sí. ¿Y cómo? Con la voluntad. No hay otra. No hay trucos, porque alguien me pregunta, ¿cómo se domina el ego? Pues dominándolo. Lo siento, no hay ningún truco, ningún atajo que te lo permita dominarlo, si no es con tu propia voluntad aguantándote, diciendo, yo hago eso, aunque esté cansado, aunque no me guste, aunque no lo hago, ¿vale? Usando la voluntad. Y la voluntad, hay quien dice, no la tengo, no es verdad, todo el mundo la tenemos. La voluntad está representada en la carta astral por el Sol y por Plutón. Y los dos, todo el mundo los tiene. Pueden estar debilitados, sí, pero están. O sea, voluntad tenemos. Lógicamente, según tu carta, tu karma, tus experiencias, etcétera, lo tendrás más fuerte o menos. Pero aún así, todos, o sea, nadie se salva de tener que usar, a aprender, aprender a usar, perdón, <ríe> la voluntad. Tener que forzarnos, tener que esforzarnos, básicamente. Y entonces, ahí es donde mandas tú, tu voluntad, una parte de ti, la parte de la voluntad que está conectada con el alma y decide... Pues voy a hacer eso. Y ahí es donde el ego pone todas las trampas posibles. vale Con el tiempo eres capaz de darte cuenta que eso es... Ah, vale, sí, otra vez tú, el ego. dice vale, te acuerdo, te quiero mucho, pero no te hago caso. Sigo haciendo lo que siento, creo, que tengo que hacer. Y entonces es cuando realmente avanzas. Por lo tanto, nada de que hay que matar al ego. Pero tienes que saber bien dónde estás. Si estás en el camino de crecimiento personal, que es para desarrollarte tú y tener éxito en el mundo y llegar a ser una personalidad integrada y fuerte, el ego no te hace ningún daño. Al contrario, te ayuda. Es una buena herramienta. A partir de aquí es donde tienes que empezar a ver que el ego lo tienes que mantener porque sin ego no tendrías personalidad fuerte. Por lo tanto, la personalidad fuerte tiene que estar, pero tiene que ser subordinada a tu alma. Fíjate que no digo a Dios, al otro, al demás, allá. no, no, a ti mismo, pero a la parte más elevada de ti, al alma, subordinada al alma. Y el alma no tiene otra razón que ser, de ser que el servicio al mundo, el servicio a la humanidad. Ese es el verdadero camino espiritual. No es rezar, no es meditar, todo eso son herramientas que te pueden ayudar, pero el camino espiritual es acción en bien de la humanidad, en bien del mayor bien de todo el mundo. Y ahí es donde tu ego no pinta nada. Ahí es donde hay que coartarle y decirle, bueno, sí, también tú vas a salir ganando, puesto que mmm, si hago el bien para todos, también lo hago para ti, ¿vale? Pero mmm, no es exactamente el todo el beneficio para mí, sino solo el que, como que estoy incluido en la humanidad, también lo voy a tener. No sé si me he explicado lo suficiente, lo suficientemente claro. Si tenéis dudas, ya lo sabéis, en los comentarios. Por eso, nos vemos en el siguiente vídeo.